Muy bien, eh, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar un, una tarde más con nosotros en, en esta actividad en el marco de, del programa de Amigos del IAC. Esta tarde el, la temática de la charla es eh, muerte estelar y el, el colosal final de las nebulosas planetarias. Eh, mi nombre es Alejandra Martín y soy gestora de la oficina de transferencia y acciones institucionales del Instituto de Astrofísica de Canarias y, y, y hoy eh, tenemos la suerte de, de contar con, con los investigadores del IAC, Jorge García Rojas y Aníbal García Hernández para hablar sobre, para hablarnos sobre un, un tema eh, muy interesante. Eh, que está muy relacionado con, con la química del universo. Bueno, ellos nos van a hablar sobre la formación de las nebulosas planetarias, haciendo hincapié en, en pues, su distinta morfología, en, en la, la composición de, de las moléculas más complejas del universo, que son lo, lo, el grafeno y los folarenos. Ellos nos hablarán más detalle de todo esto. Vamos a conocer eh, de la mano de Jorge y Aníbal, Aníbal pues, un poquito más de, de cómo se forman eh, estas estructuras que, le, que le, le son llamadas nebulosas planetarias y, y la evolución eh, de las mismas y, y cómo se acomete una investigación de este calado tan, tan multidisciplinar desde un centro como es el IAC. Jorge eh, Rojas es eh, eh, investigador severo Chua del IAC en la línea de física de estrellas y medio interestelar, eh, hizo su doctorado en la Universidad de La Laguna eh, haciendo un, un postdoctorado en, en México en la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido astrónomo de soporte eh, en, en ambos observatorios de los observatorios que están gestionados por el IAC el observatorio del T y del Roque eh, es actualmente investigador principal del grupo de nebulosas ionizadas del IAC con más de 80 artículos a su espalda en, la, en las publicaciones con árbitro con, con de primer nivel en su campo y, y de la mano de Aníbal García pues nos va a hablar este, esta tarde de, sobre las nebulosas planetarias. Aníbal García eh, pues es investigador eh, titular del Instituto de Astrofísica de Canarias eh, y ha centrado su investigación en entender los procesos de síntesis químicos en estrellas y en la formación de moléculas en, en el medio interestelar. Tiene a su espalda más de 200 publicaciones en revistas de, de alto impacto y en distintos trabajos en revistas de física y química. En sus contribuciones y su investigación han, han contribuido a revolucionar re, re el entendimiento de, de este campo ¿eh? y de, de entender la síntesis de, de elementos químicos en la formación de estrellas. Y bueno, tendréis oportunidad durante, después de su, de su exposición para hacerle todas las preguntas que consideréis sobre, sobre esta temática. Quería también aprovechar para contaros que seguimos preparando actividades dentro del de programa para los amigos del IAC. Eh, eh, en, entre ellas, el próximo 4 de junio va a tener lugar la primera visita al observatorio del TEIDE. También estamos ultimando eh, compartir con, con vosotros eh, un tour virtual a los observatorios de Canarias. Eh, se va a organizar también visitas a la sede. Eh, aquí en La Laguna, a la sede del IAC y se está empezando a recopilar imágenes de astrónomos aficionados, amigos del IAC que formarán parte de, de la galería de imágenes del programa. Y sin más eh, doy paso a, a Jorge García que va a comenzar con, con la charla de esta tarde. Muchas gracias. Jorge. Pues sí, voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla compartida ya? Sí, Jorge. Muy bien, pues muchas gracias Alejandra por la presentación. Bueno, como dijo, yo soy Jorge García Rojas, eh, trabajo en nebulosas planetarias, básicamente en estudiar la química, la composición química del gas eh, las nebulosas planetarias eh, para entender un poco cómo afectan a la evolución química del, del universo, eh, el final de, de estos objetos. Eh, voy a empezar por cuestiones muy básicas, eh, entonces, bueno, para empezar eh, quería mmm, hablarles un poco de por qué el término nebulosa planetaria. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que cuando se comenzaron a observar con cierto detalle estos objetos, que fue en el siglo XVIII, las nebulosas más brillantes que se podían ver con los telescopios rudimentarios de la época, eh, pues eran de un color, las veían con el ojo, el ojo en el ocular del telescopio, las veían un color verdoso muy similar al del planeta Urano, que fue descubierto por eh, William Herschel. Y pues bueno, mm, eh, por eso, por la similitud, sencillamente las llamaron nebulosas planetarias, eh, porque bueno, aquí ven que es bastante verdosita, una nebulosa observada con un telescopio similar, eh, se ve como bastante verdosita, y esta es una imagen de Urano, que bueno, son bastante parecidas, y eso es la confusión, no tiene nada que ver con planetas, eso es lo importante. Pues bueno, vayamos un poco a, a la evolución de una estrella. Las nebulosas planetarias, eh, el origen está en estrellas eh, que son mmm, parecidas al Sol, eh, est estrictamente que tienen una masa entre 0.8 y 8 veces la masa del Sol. Eh, la evolución viene marcada por el final de la secuencia principal, que es la, la parte de la vida de las estrellas en las que están quemando eh, a, a, reacciones termonucleares, eh, hidrógeno en su, en su núcleo y convirtiéndolo en helio. Cuando se quedan sin hidrógeno en su núcleo, pues este se contrae fuertemente por efecto de la gravedad y aumenta la temperatura poco a poco hasta que se enciende una capa externa al núcleo en donde empieza a quemar eh, hidrógeno. Eh, en esa zona, entonces a, ahí la presión de radiación hace que la estrella empieza a, a expandirse las capas exteriores se expanden, se enfrían y como se hace muchísimo más grande por ejemplo el Sol cuando se convierta, pase por esta fase se va a hacer hasta 260 veces más grande de su tamaño actual se va a comer las órbitas de eh, Mercurio y Venus con total seguridad probablemente la de la Tierra eh, entonces bueno, eh, se forma una estrella gigante roja Luego sigue evolucionando, sigue pasando por distintas fases en las que, eh, bueno, sigue variando la temperatura del núcleo, empieza el núcleo a fusionar helio en carbono y oxígeno, empieza a, a haber distintas eh, reacciones en distintas capas de la estrella, en las que se, eh, hay reacciones de fusión de hidrógeno, también reacciones de fusión de helio, son más o menos energéticas y hay muchos procesos físicos que, eh, acompañados de un intenso viento estelar, hace que la estrella vaya pulsando en una fase que es justamente la previa de que se forme la nebulosa planetaria y, esa, y la estrella vaya perdiendo un montón de masa un montón de masa la fase en la que esto ocurre se llama fase de ramas sintóticas gigantes o fase AGB y la veremos luego con un poco más de detalle pero bueno cómo eh, se forma una nebulosa planetaria pues como les dije eh, es bastante, hay un modelo estándar, muy simplificado, que indica que en las últimas fases de vida de las estrellas, de este tipo de masa baja intermedia, se produce un viento muy denso y lento, de aproximadamente 10 kilómetros aproximadamente 10 por segundo, y que se está emitiendo durante aproximadamente un millón de años. Se va alejando muy poco a poco eh, de la estrella. Ahí la estrella puede perder hasta la mitad de su masa. ¿Mm? Eh, una vez que queda eh, expuesto el núcleo que está muy caliente, lo que ocurre es que se empieza a emitir un viento muchísimo menos denso y mucho más veloz, de mil kilómetros por segundo, que alcanza en un momento dado y empuja el, toda la masa que se ha eyectado eh, eh, anteriormente y forma una especie de cáscara fina que posteriormente será iluminada por el resto estelar muy caliente que queda en su, eh, en su interior. Esquemáticamente, básicamente una nebulosa planetaria, pues, eh, una nebulosa planetaria, la nebulosa planetaria M57, pues eh, queda la capa eh, roja que la vemos aquí, esto de aquí, este círculo rojo, una capa muy fina, eh, y el, la estrella, el resto, el remanente estelar, que es muy caliente, que emite una intensa radiación ultravioleta, esa radiación ultravioleta, lo que hace es que eh, excita el gas en el que, que está en esta capa y ese gas al desexcitarse emite fotones y esos fotones son los que nosotros vemos. ¿Mm? Fotones Emite fotones en muchas eh, partes del espectro electromagnético, aquí estamos viendo la imagen en, en el óptico. Eh, este gas de esa capa está muy caliente, es muy mmm, aproximadamente unos 10.000 grados, es muy poco denso, de aproximadamente 1.000 partículas por centímetro cúbico y en esta fase, la fase de nebulosa planetaria dura muy poco tiempo. Dentro de lo que es la evolución de una estrella como el Sol, de miles de millones de años, pues una nebulosa planetaria dura solamente unas decenas de miles de años. ¿Mm? El gas se va expandiendo a unas velocidades promedio de unas decenas de kilómetros por segundo, y puede eh, alcanzar tamaños de hasta unos pocos años luz unos cuatro o cinco años luz eh, son las más las más grandes eh, y finalmente se gas al final se alejará tanto que ya la estrella no podrá eh, excitarlo y entonces pues ya dejaremos de verla nebulosa pero si esto ocurre así eh, cómo veremos a una nebulosa planetaria? Pues lo normal es que si una cosa de una estrella se va eyectando, una estrella que es esférica se va eyectando de esa forma, lo normal es que nosotros esperaríamos vernos esto, ¿Mm? una cosita redondita, pero la realidad es otra, la realidad es que nosotros lo que vamos a ver es esto, estos son las distintas formas en las nebulosas planetarias, vamos a encontrar nebulosas planetarias que son bipolares, nebulosas planetarias pues con forma como de S, que se llaman puntos simétricas, nebulosas planetarias elípticas, nebulosas planetarias con anillos, eh, muchas formas. Con, bueno, aquí también esta se ven unos cuantos anillitos, formas muy extrañas. ¿Mm? Eh, y se ha intentado durante mucho tiempo intentar explicar por qué son estas formas. Se ha intentado explicar eh, a través de la presencia de campos magnéticos intensos, de la rotación de la estrella que está inyectando el gas de que la estrella no sea una estrella sencilla, sino que sea un sistema binario, y también incluso con la presencia de planetas gigantes. Yo me voy a centrar un poco en la conexión binaria, ¿m? porque el IAC es líder mundial en este aspecto, eh, ya les comenté, ya les comentaré. Eh, ha tomado bastante fuerza en los últimos años la hipótesis binaria para explicar estas formas. Eh, por ejemplo, aquí les muestro una animación de eh, cómo es el viento de la estrella eh, que va soltando este viento denso y lento si hubiera, estuviera eh, pues acompañado de una compañera. Ves que ya no es la cocción, no es isótopa, sino que está bastante, eh, hace pues, formas un poco extrañas. ¿no? Eh, esto se vio corroborado en, en este artículo de Science que, que estoy nombrando aquí, cuando hicieron imágenes de estrellas AGB en radio y encontraron que, que sí, que efectivamente, el viento denso. Eh, se podía fotografiar, eh, eh, hacer imágenes en radio. En la, las cosas azules aquí son cosas que se están acercando y los rojos son el gas que se está alejando. Y podían ver que, bueno, que había muchas formas, múltiples formas, de, de anillos, bipolares. Entonces, bueno, eh, esto era el eh, claramente el resultado de la interacción de una estrella evolucionada con una compañera. Eh, y como ya les dije en el IAC se, se trabaja mucho en este aspecto eh, este vídeo eh, que voy a ponerles ahora es un ejemplo muy claro de un trabajo que en el, que el IAC participó y en el que se eh, modelaron las estructuras simétricas que aparecen en esta nebulosa planetaria que se llama Fleming 1 y bueno, pues no se sabía muy bien cómo se podían formar estas estructuras que se ven aquí eh, pues eh, bueno, en este vídeo les voy a presentar pues se ve que realmente se puede explicar si la estrella evolucionada, la estrella GB, tiene una compañera y está tan cerca que, bueno, que le va pasando materia eh, en un disco que se llama disco de agresión y ese disco va precesando. Eh, hay un momento dado en que el, la estrella compañera no puede aguantar toda la masa que le está mandando la, la estrella evolucionada y para conservar el momento angular va soltando chorros de materia. Como va girando y va precesando, esos chorros de materia, pues van eh, tomando esta forma como de hélice. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, de esa manera, vamos a ver ahora cómo se eh, solapa con la imagen, pues es una manera bastante natural de explicar esta, estas estructuras. Eh, de destacar que desde el IAC se hace investigación puntera, otra vez en este sentido, y hay que un, un investigador de, de nuestro grupo ha participado en el descubrimiento de más de la mitad de los sistemas binarios que se conocen hasta ahora en nebulosas planetarias. Es un líder, el IAC, líder mundial en ese aspecto. Pero no solo eso, también las formas en las que vemos las nebulosas planetarias dependen de la perspectiva. Eh, esto se puede estudiar mirando cómo se mueve el gas y haciendo modelos. Por ejemplo, una nebulosa que aparentemente puede ser redondita, ¿m? en realidad si tú estudias cómo se mueve el gas y haces modelos, puedes encontrar que en realidad no es redonda, sino que es, tiene una forma como de diablo y en realidad nosotros la estamos mirando desde arriba. Esto es un trabajo también liderado desde el, desde el IAC. Eh, no solo eso, o sea, la perspectiva es muy importante. Si nosotros podemos ver eh, una nebulosa pues, que tenga unas estructuras así, eh, bipolares y tenga una cáscara exterior, la podemos, dependiendo de desde donde la veamos, la podemos ver de distintas formas. Eso es una manera también de explicar las distintas formas de, la, de las nebulosas planetarias. Ahora paso a, a hablar de otra cuestión. Eh, Cuando hablamos de gas en el medio interestelar, es importante introducir el concepto de reciclaje cósmico. Este concepto se basa en el, en el hecho de que en un principio, después del Big Bang, solamente se creó en el Big Bang hidrógeno, helio y una pequeña cantidad de otros elementos ligeros, ¿sí? en lo que se llama el gas primordial. A partir de ahí se fueron formando estrellas y galaxias. Y en el proceso de vida y muerte de todas estas generaciones de estrellas se han ido formando el resto de los elementos que conocemos, enriqueciendo cada vez más el, el medio interestelar. Así, las regiones H2, que son las nebulosas en donde nacen las estrellas, como la nebulosa Orión, por ejemplo, vemos aquí M16, son una especie de guarderías estelares en las que nacen las estrellas. Estas estrellas van evolucionando cuando son jóvenes, pues son unas estrellas bastante eh, eh, por así decirlo eh, con bastante genio bastante eh, explosivas como eh, hago aquí la comparación un poco eh, bestia con, con adolescentes, pero bueno es una manera de, de, de decirlo eh, y luego pasa una etapa eh, de madurez como el sol, por ejemplo, bueno, el sol está en medio de, de la madurez de la vida de una estrella pero eventualmente dentro de unos mil millones de años el sol comenzará a morir, comenzará a pasar a esa fase gigante roja y unos miles de millones de años después, eyectará sus capas más externas en forma de nebulosa planetaria. Dependiendo de si la, nebula, eh, la estrella es de baja masa como el Sol, pues puede ser mmm, una nebulosa planetaria, pero también puede ser un resto de supernovas si son estrellas masivas, o si son estrellas binarias, pues bueno, eh, hay también otro tipo de, de supernovas que se forman a partir de estrellas binarias. Todo ese gas que se devuelve al medio interestelar, pasará a formar, está enriquecido por los elementos químicos que se han formado en el interior de la estrella y en el proceso de muerte de la estrella, y pasarán a formar eh, las nuevas regiones H2, de las cuales se formarán las, las, las nuevas estrellas, las nuevas generaciones de estrellas. Eh, ¿Y cómo estudiamos el gas de, de una nebulosa? Pues bueno, eh, no solamente nos da el gas e información de cómo se mueve, sino de su composición química y de las condiciones físicas a las que está el gas. Esto es gracias a la espectroscopía. Un gas caliente que se pasa por un prisma e emite líneas de emisión. Lo ves como con líneas de emisión. La cosa es que para eso es una frase que dijo un filósofo en el siglo, eh, a principios del siglo XX, creo que fue a finales del XIX, eh, Conte. Conte, que dijo que para entenderlo para conocer lo más grande, el universo, eh, el secreto está en lo más pequeño. Eh, ¿cómo observamos estas líneas de emisión? Pues bueno, esto es un modelo muy básico, muy esquemático de un átomo, donde bueno, tienes el núcleo y tienes unos orbitales alrededor, donde está eh, girando un electrón, eh, pues cuando saltan de orbital, se desexcitan, ¿eh? se forman líneas de emisión. Aquí vemos una transición que forma la línea h alfa y aquí está otra del orbital 4, esto es el átomo de hidrógeno, la, cuando salta al nivel 2, se forma otra línea que es H-beta. Entonces, bueno, las líneas espectrales son debidas a saltos orbitales de energía perfectamente definida, con lo cual nosotros tenemos que cada elemento químico deja su firma muy particular en el espectro de una nebulosa. Aquí vemos distintos ejemplos, el hidrógeno, el helio, hay elementos con muchas líneas, pero nosotros cuando estudiamos estos espectros no los vemos así, nosotros los vemos más bien así. Vemos líneas muy intensas, vemos líneas de hidrógeno, vemos líneas de oxígeno, vemos líneas de nitrógeno están aquí pegadas, líneas de azufre. Bueno, hay un montón de, de, de elementos químicos. Esto es un ejemplo de una nebulosa planetaria que está fuera de nuestra galaxia. Una galaxia se llama Sextans A. Y el estudio de estos espectros es lo que nos da información sobre el gas. No solo eso, sino que también nosotros con las últimas tecnologías, los avances instrumentales que hay en los últimos años, podemos hacer espectroscopía de imagen. Es decir, nosotros podemos hacer imagen y en cada píxel de la imagen tener un espectro. Con lo cual nosotros podemos ver cómo se ve la nebulosa si miramos a distintas líneas del espectro. Y así podemos intentar entender mucho mejor la estructura. Como ven, la forma de esta nebulosa cambia mucho. Eh, con, con, el, con la línea que se esté observando. ¿Mm? Eh, esto es un vídeo de lo que hace un espectrógrafo eh, que está en, en, en el Very Large Telescope en Chile, que se llama Muse, pero por ejemplo en el Gran Telescopio de Canarias nosotros también tenemos un espectrógrafo de este tipo, que se llama Megara, y que, eh, que bueno está, se está haciendo ciencia de primer nivel. Luego combinando las imágenes en los distintos colores, podemos crear imágenes bonitas de nebulosas planetarias, como por ejemplo este caso. ¿Mm? Vuelvo otra vez a lo que comenté al principio de la evolución de, de las estrellas. Justamente antes de que la estrella eh, se convierta en una nebulosa planetaria, la fase anterior, eh, la estrella tiene esta estructura, una estructura como en capas de cebolla, donde hay un núcleo de carbono y oxígeno eh, inerte. Eh, una capa eh, por exterior donde se sigue fusionando helio, una capa de helio inerte, otra capa por fuera donde se fusiona hidrógeno y una envoltura convectiva, una envoltura convectiva es como agua hirviendo que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo y que puede penetrar en las capas más interiores. Es interesante ver la capa de helio helio inerte porque no es no es inerte, sino que en esa capa hay eh, distintos elementos químicos y ocurre una cuestión muy interesante que son los, eh, el proceso ese se, en esa capa se producen, por ciertas razones, un montón de neutrones y hay eh, elementos que hay ahí, restos de hierro, etcétera, que eh, van capturando eh, esos neutrones y se pueden ir formando elementos cada vez más pesados. ¿Mm? Esos elementos, eh, en determinados momentos, la envoltura convectiva baja en un proceso que se llama dragado y puede arrastrarlos a la superficie y se van inyectando en el viento y luego los podemos ver en la nebulosa planetaria. Este proceso es el responsable de la formación de, de, de muchos elementos pesados, más pesados que el hierro. Todos estos elementos que están marcados aquí se forman en nebulosas planetarias. El carbono, el nitrógeno, el helio y el litio se forman en, en otros procesos, pero todos estos de aquí se forman en nebulosas planetarias en este proceso de captura de neutrones. ¿Eh? Más de la mitad de los elementos más pesados que el hierro se forman en, esta, en estos objetos. ¿Y por qué es interesante? Bueno, mmm, por ejemplo, en un trabajo que hicimos con el espectrógrafo Infrarrojo mir eh, en 2017, eh, encontramos que en esta nebulosa planetaria que se llama NGC 7027, encontramos en el espectro una línea muy débil, muy, muy débil. Este es el espectro así. Si hago un zoom a esta zona de aquí, podemos ver que encontramos una línea extremadamente débil de un elemento que se llama telurio. ¿Mm? indicando que eh, calculamos la abundancia de este elemento y vimos que estaba enriquecido con respecto al telurio que existe en el Sol, con lo cual probablemente había sido producido en la fase de AGB de la estrella que formó esta nebulosa planetaria. Esto fue muy interesante y fue muy curioso además porque coincidió con el descubrimiento de unos grandes yacimientos de telurio al sureste de las Islas Canarias, eh, el mayor yacimiento de telurio que hay en la Tierra, en unas montañas... Eh, eh, por debajo del mar, a unos 500 kilómetros al sureste del hierro. Con lo cual, eh, me van a permitir la broma, ya podemos decir que quizás el telurio es una especie de elemento canario universal. Bueno, eh, por aquí paro porque bueno yo no quiero quitarle más tiempo a Aníbal. La, eh, las nebulosas planetarias no solamente son fábricas de elementos químicos y tienen mucha importancia en la evolución química del universo, sino que también son fábricas de eh, moléculas complejas, y, y de polvo eh, y eso es lo que va a contarles Aníbal a continuación Hola, buenas tardes a todos eh, yo soy Aníbal y, y voy a hablarles de, de cómo se forman moléculas en, y compuestos eh, muy complejos en, en nebulosas planetarias voy a cargar la, la presentación aquí Vamos a ver, vale. Pues para recapitular un poco lo que ha comentado mi amigo Jorge, eh, muestro aquí, vamos a repasar un poco cuáles son las principales etapas evolutivas de, en estrellas como el Sol, entre una y ocho masas solares. Aquí se muestra el, lo que se conoce como el diagrama HR o de Herpon Russell, que simplemente muestra la luminosidad eh, o el brillo de una estrella frente a, a la temperatura, ¿no? Básicamente, Todas estrellas, eh, todas estrellas estas estrellas, por ejemplo, nuestro Sol está aquí en la secuencia principal eh, y estas estrellas, eh, después de agotar el hidrógeno y el helio en, en sus núcleos, evolucionan a, hacia arriba, a, hacia la fase eh, AGB. La, esta, como ha comentado Jorge, esta fase es muy importante porque aquí las estrellas experimentan eh, pulsos térmicos que son fundamentales para la formación de elementos pesados, pero eh, también... Eh, eh, experimentan una intensa pérdida de masa que contamina o enriquece el medio interestelar con gas, polvo y, y moléculas. ¿no? Eh, ahora eh, Y esto, esto ocurre justamente antes de, de, de formar una nebulosa planetaria. ¿vale? Ahora les voy, a, les voy a enseñar un vídeo en el que lo que vamos a ver es... Eh, esta fase evolutiva eh, entre la GB y la nebulosa planetaria y lo que le ocurriría a un planeta como el nuestro, la Tierra, eh, cuando el Sol pase por esta fase. ¿no? La, la estrella alcanza unas dimensiones gigantes, engulle el planeta y comienza a, a experimentar eh, pulsos térmicos y a contaminar eh, el medio interestelar con, con todo tipo de granos de polvo, moléculas, etc. Hasta que eh, forma una nebulosa planetaria. Los principales procesos de nucleosíntesis tienen lugar en, en esa fase AGB, pero sin embargo, los principales eh, procesos moleculares o la formación de moléculas complejas, incluso componentes eh, de estado sólido inorgánico, tienen lugar en, en la fase de transición entre las estrellas AGB y la, la fase nebulosa planetaria. Este, esta fase de transición es muy, eh, muy corta y... Y hay que decir que eh, la única evidencia observacional directa que tenemos de síntesis orgánica, o sea, de la formación de moléculas de carbono en el espacio, proviene eh, de este tipo de estrellas eh, en esta en este, en este fase de transición que llamamos estrellas pos-AGB, puesto que ya han dejado la, la fase AGB. Eh, ¿Por qué estudiamos este tipo de objetos, objetos pos-AGB? Pues por, porque hay una gran variedad de especies, tanto orgánicas de carbono como no formadas por el carbono, y de estado sólido que se forman en, en, en esta fase. ¿Por qué? Porque eh, en, en el contexto uh, de estrellas simples, cuando no hay un objeto binario, eh, son entornos astrofísicos simples, conocemos mm, las condiciones físicas muy bien y tienen una, una forma redondita y, y sencilla. Además, porque la, la escala temporal química en la que tienen lugar estos procesos es muy corta. Hablamos de 100 a solo de 100 a 10.000 años. Esto es ridículo en, en escalas astronómicas. Por lo tanto, eh, las estrellas posas son el mejor laboratorio controlado que tenemos los astrofísicos para, para, para estudiar la formación de todos estos compuestos, ¿no? y nos, porque nos ofrecen severas ligaduras eh, observacionales a cualquier modelo químico, ya sea en fase gaseosa o, o en estado sólido. Eh, lo, que, lo que observamos eh, los astrofísicos es que se produce una aromatización o una cristaliz cristalización de todas estas especies en esta eh, corta Fase de transición. Al final la aromatización o cristalización simplemente tiene que ver con una reordenación de, de los compuestos, como veremos más adelante. Por ejemplo, las estrellas AGB que son ricas en oxígeno, donde domina el oxígeno, se observan silicatos amorfos o óxidos refractarios, mientras que las estrellas AGB que son ricas en carbono, podemos observar carburo de silicio, eh, carbono amorfo, incluso otros compuestos orgánicos que encontramos en la naturaleza, como el querógeno, los asfaltenos, incluso fracciones de petróleo. Sin embargo, cuando las, lo, las estrellas están ya en la fase de nebulosa planetaria, lo que observamos son bandas infrarrojas aromáticas, o sea, con una estructura mejor definida, lo que llamamos como hidrocarburos policíclicos aromáticos o pH, y silicatos cristalinos, ¿no? dependiendo de si la química que domina en, en la estrella es carbono o u oxígeno. ¿Cuál es el reto eh, al que se enfrentan los astrofísicos eh, en, en este campo? Pues el gran reto es entender cuáles son las vías de formación de estas moléculas eh, orgánicas de carbono y componentes inorgánicos de, de estado sólido. Ese es el gran reto al que, al que nos enfrentamos. ¿no? Eh, y aquí eh, lo, que, lo que voy a mostrar son algunos ejemplos de, de algunas moléculas complejas que ya hemos detectado en el espacio y otras eh, que creemos que deben estar presentes en el espacio. Por ejemplo, tenemos los fulerenos. C60 y C70 aquí, que están formados por 60 y 70 átomos de carbono y tienen esta forma de, de balón de fútbol o, o balón de rugby. Y estas moléculas eh, se detectaron por primera vez en una nebulosa planetaria. También tenemos los nanodiamantes aquí, eh, o el grafito, que se han detectado en meteoritos. Eh, también tenemos las cadenas de carbono que pueden ser lineales o, o, o con otras formas, que eh, se detectan principalmente en regiones interestelares con, donde hay muy, muy poco hidrógeno. También tenemos lo que hablaba antes, los, los pH los hidrocarburos policíclicos aromáticos, en los que son, vemos que son moléculas formadas por anillos de benceno o anillos de 6 átomos de carbono, básicamente, con una estructura eh, muy bien definida. Sin embargo, eh, creemos, eh, los astrofísicos creemos que hay que... De, que que en, que en el espacio deben haber eh, otros compuestos orgánicos complejos, como, como los nanotubos, que son estos cilindros eh, de carbono, eh, o las cebollas de carbono, que son unos fulerenos eh, dentro de otros, o los metalofulerenos, que son estas bolas de carbono con, con algún átomo eh, en su interior. Estos tres últimos compuestos creemos que están en el espacio, pero no los hemos detectado aún. Por otro lado, a la derecha... Podemos ver algunos ejemplos de, de compuestos inorgánicos de, de estado sólido, no ricos en carbono, que, que, que se detectan en nebulosas planetarias ricas en oxígeno. Podemos ver en una, una fotografía de una piedra de olivina, eh, que es muy típica de, de Lanzarote, o abajo eh, un ejemplo de, de un piroxeno. En esta película ahora estamos viendo cómo es la evolución desde la fase GB hasta el estado de nebulosa planetaria para una estrella rica en carbono. En la gráfica lo que vemos es eh, el espectro infrarrojo, que mm, nosotros no podemos ver en, eh, con el ojo humano, que nos muestra cuáles son los compuestos de carbono presentes en, en, la, en la nebulosa planetaria en cada momento. La estrella está perdiendo mucha masa y contaminando el medio interestelar. Empezamos a ver carburo de silicio y, y carbono amorfo. Llega un momento en que el, el escurricimiento es máximo y no podemos ver esta estrella eh, con el ojo humano. Y, pero empezamos a ver hidrocarburos pequeños como acetileno o bandas de emisión infrarrojas que, que no sabemos lo que son, no identificadas en 30 micras, y lo que vemos es que en solo 10.000 años los compuestos evolucionan muy rápidamente de desordenados a ordenados, tipo pH, y cuando la estrella es suficientemente caliente para formar una nebulosa planetaria como el ojo de gato, el espectro infrarrojo está completamente dominado por líneas de emisión nebular como las que enseñó eh, mi amigo Jorge de nitrógeno de oxígeno, eh, mm, helio, etcétera, y aún podemos ver mm, pHs y, y, una, y estas bandas infrarrojas no identificadas como la que vemos aquí eh, en 30 micras y en medio eh, también ve, eh, observamos los astrofísicos eh, moléculas complejas como los fulerenos y, y los grafenos entonces aquí en, en, en nuestro grupo de, del IAC eh, estamos especializados en, en el estudio de, de, de, de los compuestos orgánicos es decir, los ricos en carbono ¿no? Y, y, no, y las principales eh, preguntas a las que nos enfrentamos en, en nuestras investigaciones aquí en el grupo del IAC eh, van a ser eh, las voy a ir mencionando eh, en las siguientes diapositivas y la primera de ellas es ¿cuál es el origen de esta emisión infrarroja eh, no identificada, que no sabemos eh, lo que es? pues eh, la misión puesto que la misión esta infrarroja eh, no identificada eh, y que se debe, sabemos que se debe a compuestos orgánicos, puesto que solo se observan en, en nebulosas planetarias ricas en, en carbono, está ampliamente presente en el universo. Eh, la detectamos en nuestro sistema solar, eh, pero también en discos protoplanetarios donde se están formando planetas y en nebulosas planetarias, incluso en galaxias eh, muy distantes. ¿no? ¿Qué es lo que sabemos hasta la fecha? Sabemos que eh, que además de, de, de los compuestos aromáticos eh, muy bien ordenados, eh, tipo pH, eh, que, que, que, que observamos en un espectro infrarrojo como este, con estos piquitos, además sabe, las observaciones nos dicen que, que hay una componente muy importante de compuestos que no están tan ordenados, que están muy desordenados, con una forma más amorfa. Y lo, esto lo sabemos porque en los espectros siempre observamos unas bandas muy anchas y otras bandas eh, infrarrojas que son características de materiales más desordenados. Otra de las preguntas a la que nos enfrentamos es, ¿cómo se forman estos compuestos orgánicos eh, tan complejos? Algunos son tan complejos como, como los que acabamos de ver, los fulerenos y los grafenos. Pues Actualmente eh, no sabemos mmm, si los, estos compuestos orgánicos eh, responsables de la emisión infrarroja no identificadas son realmente estructuras 3D, como la que, la que vemos aquí, con, donde vemos una mezcla de, de, de compuestos ordenados y, y desordenados, aromáticos o alifáticos. Y otra de las cosas que, que no sabemos es en, con seguridad, no sabemos si, si la vía de formación es, es una vía de arriba hacia abajo, o lo que llamamos top down. O sea, no estamos seguros de si, de si realmente como, eh, la formación de estas moléculas es a partir... De, de materiales eh, muy desordenados y alifáticos, que el tipo eh, hidrocarburo eh, carbono amorfo hidrogenado, como lo, lo que vemos aquí, es eh, lo que llamamos HAC, o incluso de pH muy muy muy grandes. Entonces no entendemos muy bien si si, si la química eh, la ruta química para formar estas moléculas es de esta forma, ¿no? A partir de la composición de de cosas muy grandes, ricas en carbono y desordenadas, podemos llegar a formar eh, moléculas más estables como los fulerenos C60 y C70 que, que les enseñé en la diapositiva anterior. Otra de las preguntas fundamentales es ¿cuál es el papel de estas moléculas eh, que ya sabemos que están en, en el espacio como los fulerenos y el grafeno en el espacio, en la química y física del medio interestelar y circunestelar? Lo que sí sabemos es que eh, estas moléculas están eh, estables una vez inyectadas en el medio interestelar por las nebulosas planetarias, eh, pueden contribuir a, a muchos eh, procesos en el espacio, como pueden contribuir a la extinción interestelar, pueden eh, con, contribuir a procesos de calentamiento y enfriamiento en el medio interestelar, y también pueden participar en reacciones químicas eh, mucho más complejas. De hecho, eh, los fulerenos, por ejemplo, eh, podrían explicar eh, el misterio de las bandas difusas ...interestelares, que es un problema no resuelto... ...desde hace más de 100 años en astronomía... ...y, y este problema básicamente es que... ...miremos a la dirección que miremos en el espacio... Eh, ...vemos unas 400 o 500 líneas en absorción... Mmm, ...que no sabemos lo que son... ...está por todos lados en el universo... ...pero no sabemos lo que son... ...y los fulerenos son uno de los... Eh, ...fulerenos y sus derivados, ¿no? moléculas que puedan formar... ...los fulerenos son uno de los candidatos para explicar... Eh, estos compuestos que están en, en, en el universo en, en todos sitios. ¿no? De hecho, el, el C60 eh, es el único, es la única espe especie hasta la fecha que, que se ha logrado identificar con, con solo cuatro o cinco de estas más de 500 eh, bandas difusas que, que observamos en, en el universo. Además, también eh, las cebollas de carbono... Eh, que vimos antes, que eran mm, moléculas eh, de fulerenos unas dentro de otras, cada vez más grandes, también eh, podrían explicar eh, lo que se denomina como el bump ultravioleta, que se denomina a mí aquí, que es un, es un salto en, en la curva de extinción o atenuación del medio interestelar. Otra cosa que tiene mucho interés de, de estas moléculas de fulerenos es que tienen un, un gran interés eh, en astrobiología, puesto que, que estas moléculas eh, de, de, de fullereno se, se detectan en, en atmósferas de planetas y, y de lunas como Titán, eh, Enceladus, y, y por lo tanto son, son muy relevantes para la astrobiología. De hecho, también se han detectado en, en núcleos de, de cometas y, y se cree que, que, podían haber, que pueden haber jugado un papel muy importante en la aparición de la vida en, en, en nuestro planeta Tierra, por ejemplo, transportando las semillas de la vida en su interior. Otra de las preguntas a las que nos enfrentamos en nuestras investigaciones aquí en, en el IAC es ¿qué otras formas de carbono hay en el espacio? Aparte de las que ya conocemos, ¿qué otras pueden existir? Pues bueno, podemos decir en, en, de forma resumida que la, todos los estudios experimentales y teóricos más recientes demuestran claramente que, que los fulerenos reaccionarían con, con otras estructuras de carbono como los pH y los grafenos formando una extensa uh, y rica familia de, de moléculas basadas en, en fulerenos que deben estar presentes en el espacio, pero que todavía no, no hemos conseguido identificar. Aquí en el IAC, eh, para resolver, uh, intentar resolver o aprender de todas estas preguntas, no, nos basamos en, en estudiar los fulerenos como el C60 y sus derivados. Eh, en, para entender cómo se forman estas moléculas, la clave eh, es entender cómo se forman ...estas moléculas en las envolturas alrededor de nebulosas planetarias. Esa es la clave para entender eh, cuál es el papel eh, de todas estas moléculas... ...intentar responder a, a las preguntas que, que hablábamos antes... ...y es en lo que se centran nuestras investigaciones. De hecho, sabemos que en el laboratorio eh, los fulerenos... Eh, solo se forman cuando uno no tiene hidrógeno, cuando uno solo tiene carbono... ...pues eres capaz de ensamblar estas estructuras, sin embargo, en el espacio... Eh, hemos demostrado que los fulerenos, como el C60, a veces detectados con pequeños fragmentos de grafeno, en el espacio solo se eh, forman en la presencia de hidrógeno. Por lo tanto, esto mmm, nos ha dado eh, pistas para, para saber que en el espacio hay una ruta de formación completamente diferente a la que conocemos en los laboratorios terrestres. ¿no? Y posiblemente los últimos eh, estudios llevados a cabo en el grupo eh, nos dicen que muy posiblemente la, la, la ruta química es, es de arriba hacia abajo o a partir de estas moléculas eh, muy grandes, desordenadas, tipo HAC, hacia estas moléculas eh, más estables eh, como son el C60 y, y los fragmentos de, de grafeno. Además, aquí en, en el IAC, ¿cómo, cómo abordamos eh, todas estas cuestiones? Pues estas cuestiones requieren de, de un trabajo multidisciplinar y, y lo que pretendemos aquí en nuestro grupo es cruzar fronteras eh, entre la astronomía, la química y la física para intentar entender eh, cómo se forman estas nanostructuras de fulereno y grafeno eh, en el espacio ¿no? y cuál es su papel eh, en el universo. ¿no? Además, esto tiene la ventaja de que, de que el estudio de todas estas especies orgánicas tiene potenciales aplicaciones en nanotecnología e industria. ¿no? Lo que hacemos aquí en el IAC eh, es mm, básicamente combinar eh, observaciones en el infrarrojo y en los rangos de radio. Recordemos que el ojo humano no puede eh, mm, ver nada en estas longitudes de onda, solo en el, en el rango óptico. Y esto lo combinamos con, con sofisticados experimentos de, de laboratorio para simular eh, estos procesos y también con química sintética, donde intentamos sintetizar eh, estas especies, y todo esto combinado con simulaciones eh, teóricas por ordenador. Por ejemplo, eh, ¿a qué retos nos enfrentamos en, en, en este tipo de, de investigación? Pues, en respecto a las observaciones astronómicas, pues, eh, lo que hacemos es intentar utilizar la alta sensibilidad de... de de, del, del telescopio espacial e infrarrojo, eh, el James Webb, para intentar eh, hacer observaciones clave que nos permitan entender cómo se forman eh, estas moléculas alrededor de, de nebulosas planetarias. Y además también eh, extender eh, estos estudios a, a longitud de ondas de radio, por ejemplo, utilizando utilizando radiotelescopios que tenemos aquí en España, como Irán en Granada o, o Yeves en. en, en en Guadalajara para eh, intentar derivar eh, intentar detectar otros derivados de fullereno eh, en el espacio decir que eh, en el infrarrojo eh, lo que mmm, como veremos un poco más tarde lo que eh, o, lo que hacemos es detectar las vibraciones de las moléculas para identificarlas y en, en el rango de radio lo que hacemos es eh, intentar detectar las rotaciones de las moléculas ¿Vale? esta es la forma en la que se detectan eh, todo este tipo de moléculas en, en el espacio. Y también eh, en el infrarrojo se puede usar, en algunos casos, cuando los objetos son muy brillantes, también se puede usar eh, un, un observatorio aerotransportado que se llama sofía y, y, que, y que es americano. También nos enfrentamos, como dije antes, a la síntesis de, de nuevas especies en el, en el laboratorio, ¿no? utilizando técnicas de, de química sintética. ¿no? Pues eh, de esta forma eh, somos capaces de, de, de, de sintetizar. Eh, Muchos tipos de, de moléculas basadas en fulerenos, como pueden ser los aductos entre fulerenos y, y pH o fulerenos y metales. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de, de dos bolas de, de carbono de C60 que están unidas por un pH muy pequeño. Pero también podemos estudiar, eh, por ejemplo, eh, fragmentos de fulereno, imaginemos media. ...media bola o, o, o incluso más, con más o menos átomos de carbono, y estas moléculas, eh, aquí a la izquierda, estas, estos fragmentos de fulereno o pH curvados, ¿no? también los podemos producir en, en el laboratorio bombardeando con, con neutrones, por ejemplo, usando un, un reactor nuclear. Por último, otras de las estructuras que, que, que estudiamos también son estructuras de tipo, de tipo grafeno, como, como las nanocintas de grafeno que, que se muestran más abajo. Por último, toda esta información se combina con potentes simulaciones eh, teóricas eh, haciendo uso de supercomputadores. ¿no? Entonces, lo que hacemos es simular todas, eh, simular todas estas moléculas nuevas que sintetizamos en el laboratorio para poder comparar e identificar cuáles son los movimientos vibracionales y rotacionales de estas moléculas y a su vez comparar con observaciones astronómicas e identificar las moléculas responsables... En, en el espacio, ¿no? Y aquí lo que vemos, por ejemplo, eh, es eh, un movimiento vibracional de una de estas moléculas muy desordenadas y muy grandes, tipo HAC, que emite radiación infrarroja en, en, en el rango mmm, cercano a, a 8 micras. ¿no? Aníbal, tenemos que dejarlo ya aquí. Vale. Vale, ya acabado. Vale. Solo tenía esta última. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, Aníbal. Y abrimos el turno de preguntas. Ya saben que pueden hacer eh, preguntas por el chat o pueden conectarse y hacerlas directamente. ¿Alguien se anima a...? Hacer la primera pregunta. Si no, yo tengo preguntas para Aníbal y Jorge. Vale, pues yo tengo una. Estábamos viendo que las nebulosas planetarias se van expandiendo. Entiendo que conforme se van expandiendo, se van enfriando. ¿Y cuánto tiempo puede durar esto, eh, el, todo el proceso de expansión? Eh, bueno, eh, o sea... Estamos entendiendo ya la nebulosa planetaria, lo que estamos viendo y brillando. Dejamos de verla a más o menos unos 30.000 años, o sea, no duran más, mucho más de 30.000 años. A los 30.000 años ya se, están, se han alejado tanto de la estrella, además la estrella va evolucionando también, la estrella va, llega a un pico máximo de temperatura y luego ya se empieza, es una nana blanca y empieza a enfriarse y ya no emite tanta radiación, el gas está muy alejado y ya eh, el gas lo que se hace es que se va recombinando y ya no está excitado, va emitiendo todos los átomos que estaban excitados, se, se excitan, se vuelven a estado neutro, y al final se queda un gas que es invisible al, al, al ojo, a, al óptico, todavía va a estar emitiendo en otras longitudes de onda, pero ya no la vamos a ver tan, tan espectacularmente, y poco a poco pues, se va difuminando. Pero vamos, en, en el óptico, así más o menos, unos 30.000 años es lo que. Entre 20.000 y 30.000 años. Muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Decías que el Sol estaba ahora como en, en la etapa media de su vida. O sea, que para convertirse en nebulosa planetaria. Bueno, en nebulosa. Bueno, la, otra cosa, otra pregunta que, que no me ha quedado muy, muy clara es la diferencia entre nebulosa y nebulosa planetaria. Vale, bueno, eh, una nebulosa en general es gas que está ionizado, está excitado por estrellas calientes. ¿Mm? Una nebulosa puede ser una región H2, que es gas que está excitado por estrellas muy masivas, muy eh, recién nacidas, que son muy masivas y muy calientes, y que los fotones ultravioletas de esas estrellas son los que excitan el gas. Luego las nebulosas planetarias son nebulosas también, pero son el resultado a, a, en la otra fase de la vida una estrella, la estrella está muriendo, pero hay un remanente muy caliente que es una nana blanca que también emite radiación ultravioleta y excita el gas que tiene alrededor. Y luego también tienes la, las supernovas, que también los restos de supernova, que también son nebulosas. Ahí tienes un gas que eh, está excitado ya de otra manera, no es por radiación ultravioleta. Ahí lo que ha habido es hay un gas que se está moviendo a unas velocidades muy grandes, y hay un montón de choques entre átomos. Y esos choques entre átomos son los que hacen que eh, emita, se emita la luz. ¿Eh? Por eso las estructuras de los la, de la, eh, restos de supernova son superfilamentarias. Hay un montón de choques de gas. ¿eh? Y eso es lo que hace que estén eh, excitándose y desexcitándose los átomos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A ver, yo voy a hacer algunas, si me permiten, entonces, también. Eh, Aníbal, eh, Jorge, muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora, unas pinceladas sobre física estelar e inter, interestelar que están muy bien para, para tener una idea de en qué se está investigando en esta línea. En concreto, Aníbal, antes hablaba sobre la, digamos, la obtención ¿no? de átomos, perdón, de moléculas, de fulerenos y demás en el laboratorio, es decir, en nuestro propio planeta. ¿Qué condiciones? Eh, claro, las condiciones en el espacio son muy extremas, ¿no? En cuanto a temperatura, a presión. ¿Cómo se consigue esto a nivel de laboratorio para intentar reproducir esas condiciones? ¿Es fácil? ¿Es posible? No, no, no no es para nada fácil. O sea, si, si queremos in intentar reproducir eh, las condiciones que tenemos en el espacio, que son de extrema baja densidad, o sea, una unas presiones, tenemos que recurrir a sistemas de ultra, ultra alto vacío, no y esos son sistemas, eh, sistemas muy caros y que hay muy pocos eh, laboratorios en el mundo en el, que, en el que se puedan hacer este tipo de, de estudios. no O sea, se requieren ultra alto vacío, o sea, muy poca densidad, puesto que le tiene, en el espacio le da tiempo a las moléculas a reaccionar una con otra, y muy baja temperatura, hablamos de de solamente pues, 10, 50, 100 Kelvin, ¿no? O sea, sí. es completamente es muy complicado y se requieren alta tecnología, vamos. Muy bien, entendido. Y yo tengo una pregunta asociada a, a la sintetización de, esto, de estas moléculas. ¿Se prevé o sea, se ha visto ya un, un uso de estas moléculas, un uso, no sé, alguna aplicación de ellas que podamos usar para nuestro día a día o... ¿Alguna aplicación comercial de, esta, de la sintetización de estas moléculas? Eh, hombre, estas cosas van, van muy lento, ¿no? Pero sí que, eh, lo que mi última diapositiva mostraba eso, ¿no? Posibles, posibles líneas, ¿no? Por ejemplo, los fullerenos mmm, eh, eh, pueden encontrar aplicaciones, por ejemplo, en células solares, células fotovoltaicas. Comparte eh, si quieres la última y si quieres apoyarte en la aplicación. Eh, bueno, no hace falta, pero también eh, creo que sí que sean cosméticos, por ejemplo, los fullerenos en, para los cosméticos se están explorando mucho, incluso para medicina, por ejemplo, para, para intentar eh, atacar, ciert, por ejemplo, un cáncer, ¿no? pues intentar llevar el medicamento eh, encapsulado hasta la zona eh, determinada. Eso con respecto a, a los fullerenos. El, los grafenos sabemos que, que es el material del futuro, ¿no? Y sí que tiene. Eh, ya, se, ya, se aplique, ya se está aplicando para baterías, eh, pero también tiene muchas aplicaciones potenciales en, en, para nuevos materiales, por ejemplo, mucho más resistentes y más ligeros, y así como dispositivos electrónicos avanzados. Mm. Lo, los, otros, los otros compuestos más, más complejos, más desordenados de los que hablaba, tipo sea falteno, querógeno, fracciones de petróleo, el entenderlos mejor pues, puede ayudar en el futuro a un, a, a un uso más eficiente de estos combustibles. Pero, mmm, o sea, son cosas que están, se están eh, estudiando, ¿no? Pero Ajá. Bueno, nos comenta aquí Juan Ortega, a, a verdad, Alejandra, eh, que habla de que encontramos moléculas interestelares, pero a nivel teórico hay una teoría clara de formación de cada una de ellas, como las tenemos en el laboratorio. Es decir, de cómo se forman esas moléculas en el medio interestelar. Hay, te, ¿Tenemos teorías ya asentadas. Nos pregunta Juan, entiendo, ¿no? Sí, o sea, te, tenemos teorías asentadas, no, no tenemos nada asentado, o sea, tenemos, eh, lo, que, lo sorprendente fue que la formación en el laboratorio es, pues, tú tienes, carbon, tú tienes carbono y se van ensamblando, no, se van ensamblando de, de abajo hacia arriba, sin embargo, lo sorprendente es que en el espacio lo que hemos visto es que estas moléculas están cuando hay hidrógeno, entonces... En el espacio se forman de una forma completamente diferente y hay varias teorías, pero no hay nada sentado. O sea, se necesitan, creemos que el telescopio espacial James Webb nos va a ayudar enormemente a entender esto, ¿no? a poder hacer ya cosas mucho más sensibles que nos permitan saber en qué zonas de las nebulosas planetarias está cada especie, etc. Pero no, no realmente no hay nada sentado, por eso seguimos trabajando en, en estos temas. Muy bien. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Pues estamos llegando a las 7, así que, Alex, yo creo que es hora de, de ir concluyendo, ¿no? Sí. Bien, eh, pues simplemente agradecerles también, por mi parte, eh, pues que se hayan unido a esta charla. Creemos que, de hecho, hacer estas charlas, que, que son un legado para todos los amigos del IAC y que colgaremos en redes sociales posteriormente, se enriquece mucho más cuando también damos la opción a los que participan de preguntar a nuestros astrofísicos, a nuestras investigadoras, qué están haciendo y aquellas dudas que puedan tener. Bueno, eh, sabrán también que hemos eh, organizado nuestra primera actividad de visita al Observatorio del Teide, en este caso, será a principios de junio, y tengan seguro que organizaremos nuevas visitas para dar oportunidades a otros amigos y amigas del IACEA que, a que se sumen. También estamos preparando la visita virtual a los observatorios para, para todos aquellos que viven fuera de las islas y no se pueden acercar a, hasta nuestro centro. Y tenemos previsto también organizar visitas a la sede principal del IAC en La Laguna para quienes se quieran dar un salto y conocer pues, el día a día de, de nuestro personal, nuestros laboratorios, no solo hacemos ciencia sino hacemos tecnología, pues que tengan también la oportunidad de, de sumarse y conocerlo. O sea que pronto tendrán más información, que la vamos a circular a través de nuestro email habitual, y estaremos en contacto para la próxima charla, que será también a finales de junio, si no me equivoco, ¿verdad Ale? Sí, el último, el último miércoles de junio, el 29. Perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias. Nos estamos acercando a las 7, así que nada, un saludo a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias Jorge y Aníbal. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Ha sido un placer. ¿eh? Venga, hasta pronto. Seguimos hablando. Chao. Hasta luego. Chao.